Bienvenidos a español para ejecutivos cinta 1 Escuche y repita Cinta 1, escuche y repita Implementaremos los procesos decisorios basándonos en información actual Mediante el uso de un sistema de administración de los recursos de la empresa Plantaremos los posesos accesorios basándonos en difamación actual mediante el abuso de un sistema no sé que no sé qué, lo que sea. Muy bien. ¿De verdad? ¡Ja! Creía que me faltaba una palabra. Despacio. Dicen que van despacio, pero mira cómo corre ese.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 El juicio. Bueno, pues sí. Campaña de donación. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para daros las gracias a todos por participar en nuestra campaña obligatoria de donación de sangre. Vosotros sois la sangre de esta empresa. <risa> Alice. Eres como el rocío que perla una flor recién abierta. Mi corazón te anhela, tu suave piel, tu pelo en triángulo, tus labios que parecen dos salchichitas rosas pegadas por los extremos. El corredor de la muerte es un lugar solitario, amor mío. Lo único que ocupa mis vacías horas es pensar en ti y en el material de contrabando que me he escondido en el colon. Mi último deseo, Alice, es que seas mi esposa. Oh, qué romántico. Con todo mi amor, Vince. Postdata, por favor, contestantes del viernes a mediodía. ¿Y si yo no tuviese sangre de sobra? A lo mejor solo tengo la justa. Todo el mundo tiene sangre de más. De todas formas, no importa. Jamás pasarás el examen de selección. Leeré la lista de los factores que les descalificarían como donantes. Por favor, abandonen la sala si lo siguiente se puede aplicar a ustedes. ¿Es ahora? ¿O ha sido alguna vez? ¿Wally? Sí, el primero en salir. Repita. Los descuentos del margen bruto y las expectativas creadas serán controlados por las aberturas comerciales. Los descuentos de la margarina y los frutos respectivos serán contrachapados por mis aberturas. Muy bien. <risa> ahora cierre los ojos y visualice cada palabra mientras la pronuncia. Imagine la palabra visión. Intente verla en su mente. ¿Es negro? ¿Se han hecho algún tatuaje en los últimos seis meses? ¿Han tenido relaciones sexuales con alguien en los últimos diez años? En realidad no, pero intento crearme una reputación. Con los ojos aún más cerrados, visualice la imagen que corresponde a la frase Un compromiso de sinergia La veo Es como una especie de marmota de dos cabezas O es un castor ¿Crees que podrías darle a los neumáticos? Creo que puedo darle a la rueda de repuesto de atrás Espera, ha parado Técnic de ganadores del se premio Nobel. De no no ¡Venga, no soportaré otras cuatro horas así! ¡Vamos, vamos! ¡Cérrate va al pico! La ¡Hay la infinitos de elefantes de en la tela, ¿vale? ¡Nunca serán más! Ahora ponga los brazos en cruz y agítelos lentamente. ¿Te imaginas que le ocurriese algo a este autobús, Helmut? Las ciencias de la física, la química, las matemáticas y la medicina todas desaparecerían de un plumazo. ¿Y la economía? La economía no es una ciencia y jamás lo será. Nos hace señas, por fin. A todas las unidades se dirige un gran polígono industrial preparados para interceptarle. ¿Me está diciendo que no ha hecho nada de esta lista? He estado muy ocupado. Está bien, súbase la manga. Uh, ¿No vamos ya por la quinta bolsa? Tenemos una cuota. ¿Puedo comer una galleta? No, me las he comido mientras le desangraba. <risa> Muy bien, alerta francotiradores, si lo tenéis a tiro, a por él. Oh, hay mucha gente en medio. Oh, venga ya. <risa> <risa> Vamos. Debo tener más cuidado con lo que digo. Thank you. El vehículo no llevaba matrícula, así que solo cabe esperar que aparezca algún testigo. ¿Por qué hay que ponerle una matrícula al coche? Solo soy un dibujante. ¡Oh, un especialista! Bueno, yo no vi al tío ese, pero por lo que he oído en la radio, tengo una idea bastante buena de la pinta que debe de tener. ¿Le podría describir? Podría, pero estoy muy ocupado. ¿Guale? No puedo trabajar mucho y casi dono sangre. Quiero que les digas a estos agentes cómo era el hombre del que hablaban esta mañana en la radio. ¿Qué? Sé todo lo concreto que puedas. No te dejes nada está bien les diré todo lo que usted sabe oh, esto me recuerda a los robos de agua solo que lleno de sangre deje eso pero si aquí tiene bolsas de sobra está bien solo una pero deje que le enseñe cómo se hace ese psicópata habrá dejado un rastro de sangre. Bien, quiero que peines cada centímetro de esta zona en busca de su ADN. Lo mismo tenemos suerte. Y que nadie contamine la escena del crimen. ¡Soy buena! ¿eh? Sí, estás buena. Grandeada. Conducir sin sangre es sorprendentemente difícil Señor, ¿cuántas copas se ha tomado esta tarde? Ninguna No he comido ni una galleta Después una señora me sacó toda la sangre. Vale, amigo, cuente hacia atrás desde 100 usando solo números primos. 97, 89, 83, 79, 73, 71. Ya basta, nadie le gustan los listos. Salga del coche. Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades. Ya tenemos una posible identificación del carnicero de los premios Nobel. El sospechoso es blanco, lleva gafas, no está en forma para nada y responde al nombre de Bilbert. Eh, ese soy yo. Abajo la pena capital. Ahora que el asesino de los premios Nobel está ya en prisión a la espera de una ejecución inminente que tendrá lugar una vez que los 40 o 75 años de apelaciones hayan terminado y todos los que estaban relacionados con el caso hayan muerto, esa gente rara con teorías incomprensibles que no se pueden demostrar podrán una vez más respirar aliviados. Salvad a nuestro hijo. Señor y señora Fenerman, hola, soy Alice, la prometida de su hijo, Vince. Me alegro mucho de conocerte, cariño. Oye, ¿quieres una pancarta? No, gracias, ya tengo una. Freida Bins. ¿Ah? No lo entiendo. No, si ¿sí vais a casar. Sí, vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Oye, lo que te digo, este matrimonio no durará. Esta celda es enorme Siento lo de la conexión a internet ¿Tengo conexión a internet? Sí, pero el módem está estropeado Te vamos a conectar por cable hasta que lo hayamos arreglado ¿Y esto? Tus fans Seguro que hay algunas proposiciones de matrimonio ¿Para mí? ¿Proposiciones de matrimonio? Estás aquí por asesinato, ¿no? Eso es un afrodisiaco para el bello sexo ¿Sabes? En realidad soy inocente Yo que tú no lo diría por ahí Perdona, ¿cómo habéis decidido que cinco cigarrillos equivalen a una barrita de chocolate? Bueno, hambre. En primer lugar, jamás deberías negociar con el estómago vacío. Y en segundo, este sistema es muy ineficiente. Bueno, todo lo que se usa como moneda de cambio debe tener un valor constante en relación con otra cosa. Por ejemplo, una botella de ginebra casera es igual a un cepillo de dientes limpio, que a su vez es equivalente a una barrita de chocolate o a cinco cigarrillos. ¿Alguna pregunta? Vale. Uno podría preguntarse qué se debería hacer cuando la escasez de un producto perecedero, como por ejemplo las chocolatinas... ...produce un exceso de otro producto duradero, como las revistas eróticas. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Cortaríamos una patata en forma de pistola y la pintaríamos con betún? ¿Podrías hacer eso? O esperar a que el mercado se reajustase automáticamente para absorber el producto desestabilizado, consiguiendo así que la tasa de intercambio alcance un nuevo punto de estabilidad. ¿Se puede hacer todo eso sin la patata? Oh. Departamento de matrículas. 8 NG Y 432. Pues no sé, a ver... Chicos, chicos, estáis sentados sobre una mina de oro. ¿Os dais cuenta de que el negocio de las matrículas es una industria en crecimiento y un monopolio legal? Si automatizáis los pedidos y el proceso de producción, aumentaréis la productividad y reduciréis gastos. El tío que tenía este trabajo antes no me enseñó. ¿El condenado a muerte? se acerca la altar. nos hemos reunido aquí hoy para unir dos almas en sagrado matrimonio y para condenar a una de ellas al fuego eterno del infierno creo que los dos habéis preparado vuestros votos bens ¿Quién habría pensado hace diez años que un truculento asesinato en masa tendría consecuencias tan felices Tuyo es mi corazón, tuya es mi alma. Haces que la vida merezca la pena. Anhelo pasar contigo los próximos 45 segundos como tu amante esposa. ¿Binks? Uh, ¡No lo hice, por el amor de Dios! ¡Oh, por favor, no me matéis! No. <risa> um, bien. Vale. Por la autoridad que me confiere el sistema penitenciario, yo os declaro marido y mujer. Ya le puedes amordazar cometiendo un gran error. Yo no lo hice, no lo hice. Es un Publicaciones inmorales. Señor dodd Gracias. Tardé toda una mañana en escribirlo. El final es lo que no me convence. Quedaría mejor si ese tal Dilbert se librara en el último minuto en lugar de achicharrarse vivo. ¿Cuánto mejor exactamente? Tres millones de dólares en derechos para la película. Hablaré con el Tribunal Supremo. Sementales en prisión. Pero Es que ya no hay presos decentes en este país Ese es mono Sí, muy mono, pero tiene una buena apelación pendiente He leído su caso Bueno, pero tampoco te puedes fiar de las fotos En la que pusieron en mi anuario, ni siquiera parezco atractivo A lo mejor voy a visitar a Dilbert para ver cómo es aquello Me parece que eso implica salir de la oficina Yo conduzco No he podido evitar escucharos mientras os espiaba ¿Os importa si voy con vosotros para ver a ese pobre condenado? No tengo sitio en el coche, está todo lleno de oxígeno y dióxido de, de carbono Vaya, qué pena Iré en mi propio coche, ¿me puedes hacer un plano? Sí, sí, claro que sí ¿Tú? ¿Quién es ese? Es el asesino del hacha Oh, de los que salen Déjale el sitio a Wally Háblales de mí a los del bloque C ¡Eh, Hilbert, qué buen aspecto! ¿Eso de los trabajos forzados te sienta bien? En realidad no hay trabajos forzados. Tengo todo el día para pensar, hacer ejercicio y trabajar en mis proyectos. Si quisiera, podría pasarme el día mano sobre mano. Pero te sientes solo, ¿no? ¡Qué va, Wally! Solo esta semana he recibido más de 100 proposiciones de matrimonio. Chico, mi sistema de valores se acaba de ir a la porra. Uh. Eh, ahí está, con los barrotes y todo. La prisión. Zoológico. Vale, ahora Tino nos contará cómo va la producción de armas. Gracias. Me alegra mucho informaros de que desde que creamos el programa de reciclaje de botellas, el número de objetos punzantes disponibles en toda la prisión se ha triplicado. Buen trabajo. Um, Bobby, que tu turno. Acabo de redactar el memorándum sobre las cuotas de producción. Como podéis ver, todos los internos están realizando algún tipo de trabajo en la prisión. Considerando que el salario medio de los convictos es de 18 centavos al día, calculamos que la pensión resultante para cuando nos jubilemos será de unos 34 dólares. Bueno, a ver si podemos aumentar esa cifra con la venta de souvenirs. Muy bien. ¿Algún otro tema que tratar? Creo que deberíamos hablar del plan de escapada y la construcción del túnel. Muy bien. Tras excavar por turnos usando una cucharilla, hemos avanzado aproximadamente... un metro. Si seguimos a este ritmo, estimamos que el túnel estará terminado para el año 2125. ¿Y para cuándo está fijada la fecha de la huida? El martes. Vale, he hecho algunos cálculos, además de un estudio geológico preliminar y... Tony? Mm -hmm camiseta. La primera capa de piedra es de basalto. El basalto es una de las rocas ígneas más densas que existen. Bien, si bajamos aproximadamente unos 10 metros, la composición de esa pared de roca pasa a ser de piedra caliza. Un material muy esponjoso y blando. Además, ya tengo los planos para fabricar una cuchara eléctrica. Pero nos costará 4 millones de chocolatinas. No hay problema.